Con toda mi familia en esta moto, un niño, un bebé pequeño, un niño pequeño y la tengo una sola hembra de seis años y el otro de cuatro años también. Y me preocupaba la economía de que allá no estaban estudiando porque es una zona de campo y quería que ella fuera alguien en la vida pues y me, me decidí en, en plantear para acá porque para acá hay otro método de estudio para que algún día fuera alguien alguien en la vida. Pues. El niño recién nacido no tenía papel porque estaba muy pequeño y ya no había dinero como, como presentarlo. No, llegamos acá aventurando y bueno, conocimos personas que nos atendieron, nos abrieron las puertas, nos dieron alojo, comida y nos atendieron, pues nos ayudaron. ¿Y presentaste entonces el niño acá? Acá en Brasil, después de, de una semana, dos semanas que estábamos acá, me decidí sacar la documentación y lo logramos, pues gracias a Dios.